Chicos, hoy os voy a enseñar un vídeo de cómo hacer un extensible en Twitch, de hecho estoy haciéndolo ahora mismo, aquí arriba en la pantalla veis el marcador y simplemente tenéis que iros a la descripción y os mandaré este link. <risa> Entramos a Stream Elements, chicos, con la cuenta de Twitch, ¿vale? Estamos aquí en directo. Y lo único que tenemos que hacer es iros a este, a, a este overlay de aquí, ¿vale? Que se lo tienen que descargar, que también lo tendréis en la descripción, gente. Bueno, le damos aquí a editar. Y aquí, una vez dentro, chicos, tenéis que poner lo siguiente. Le damos aquí a abrir los Stream Marathon y las configuraciones. Bien chicos, nos abrirá estas, estas ventanitas de aquí Y le tenemos que abrir, ¿vale? Bien, esto es en minutos ¿cuánto, tiene que dura eh, cuánto va a durar nuestro directo al principio Básicamente es lo que le vamos a poner al principio Por ejemplo, yo le he puesto dos horas de directo para que empiece con dos horas Y ya llevamos dos minutos en directo, por eso sale una hora 58 aquí, aquí arriba y máximo, máximo 600 minutos Por ejemplo, si no nos paran de donar De seguir gente y eso Máximo 600 minutos Más no, porque te mueres O, <ríe> o haces como de Gref que no paras Vale, después eh, Podemos aquí añadir 60 segundos Aquí ya directamente podemos empezar a poner el contador Pero antes, chicos, tenéis que ponerlo lo mismo que yo Esto aquí, ¿vale? Esto igual Luego Event Time Setting Aquí es, depende de ustedes Segundos por follower. Cada vez que os siga alguien, ¿cuántos segundos más vas a añadir tú en el extensible? Esto, t dos suscriptores, t tres suscriptores, esto no sé lo que es, la verdad. Segundos por 100 bits. O sea, un euro en bits son 150 segundos en mi canal. El mínimo de bits que te tienen que dar para que suba el contador es uno. Yo lo he puesto en uno, aquí como queráis. 300 segundos si, si hay muchas personas donando seguido. Mínimos de. Mínimo un tip, esto no sé lo que es la verdad Segundos por viewers por host Cada vez que me hagan un host voy a poner 10 segundos más Mínimo de viewers en el host yo puse 1 Segundos por viewer en el write Yo puse 2 aquí, ¿vale? O sea, si me hacen host 10 personas, o sea, con 10 personas Se multiplica por 10, 10 por 10, 100 segundos sería ¿Vale? Mínimo por viewers en write yo puse aquí 1 y luego la tipografía aquí, como queráis eh, ponerlo, con un tamaño, con más o menos. Luego lo guardamos, ¿vale? Y le damos aquí, a cope overlay. Le damos a, le damos a copiar el overlay. Y simplemente nos vamos al OBS. Y aquí en el OBS añadís una fuente, navegador. Eh, yo ya lo tengo puesto. Y sería algo así, ¿vale? Le damos aquí. Vamos a borrar esto. Lo copiamos y nos sale. ¿Vale? Y ya, sal, y ya saldría aquí el... Contador, que lo podemos mover aquí Y ya está, le haremos un marquito Y listo, ya lo tendríamos chicos Ese es el tutorial, si no habéis entendido nada Os lo explicaré por los comentarios O unirse en mi directo de aquí en Twitch Abajo en la descripción, os dejaré mi Twitch Por si tenéis alguna duda chicos, así que Nos vemos en el próximo vídeo, adiós I'm walking streets are empty, the only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger, step by step